En este video vamos a ver un poco de ecualizadores. Vamos a agregar un ecualizador por ejemplo al bajo. Tenemos el ecualizador de 8 bandas y el ecualizador de 3 bandas. Este ecualizador de 3 bandas se utiliza más como para hacer un DJ set. Esto lo voy a explicar en su propio tutorial. Bueno, voy a agregar el de 8 bandas. Por ejemplo, vamos a agregárselo aquí al de percusiones. Vamos a eliminar el autofilter. Y como pueden ver, tenemos un ecualizador de 8 bandas, pero actualmente solamente están seleccionadas 4 bandas. Presionar este icono, este que se encuentra aquí, para poder ver mucho más grande el ecualizador. Y sobre todo poder ver la frecuencia o el analizador de frecuencias. La ventaja que tiene el ecualizador de 8 bandas es que, por ejemplo, al seleccionar la primera banda podemos convertirla en un filtro, por ejemplo voy a cortar los graves lo que es el high pass también tenemos otro modo que es el X4 que funciona más como un brick wall o como un ladrillo La ventaja que tenemos con el ecualizador de 8 bandas es que tenemos un ecualizador y también tenemos filtros. Vamos a recorrer estas bandas más para acá, para ir activando las demás bandas, por ejemplo la banda 5, 6 y 7. Vamos a recorrer esta para acá, esta para acá y también la banda 8. Que también estamos haciendo un corte de agudos. Vamos a hacer el corte de agudos a partir de, no sé, de unos 18.000 Hz. De hecho, por default se hace el corte a partir de esta frecuencia. Muy recomendado hacerlo aquí, ya que frecuencias más arriba de 18.000 Hz ya son inaudibles para el oído humano. O, o prácticamente no se aprecian. Por ejemplo, yo voy a aumentar un poco de, de audio en la banda 7, que es aproximadamente en el en la frecuencia 2100 o podemos escribir aquí el valor 2000 también vamos a reducir un poco el valor Q es decir para disminuir el ancho de banda y vamos a aumentar 3 decibeles escribimos aquí 3 también podemos disminuir decibeles por banda en la banda 2, aproximadamente en la banda, vamos a ponerle 250 Hz. Vamos a disminuir menos 6 decibeles. Y vamos a disminuir también el quality mode o el ancho de banda. No estamos limitados a que esta orden de bandas tenga que ser del 1 al 8. Podemos, por ejemplo, en la banda 6. Eh, ponerla delante del 7, pero yo prefiero mejor mantener este orden, distribuir un poco más las bandas. También tenemos otro tipo de filtro, por ejemplo aquí tenemos eh, la banda 7, la vamos a convertir en High Shelf. Es decir, que a partir de esta frecuencia, en este caso de la banda la frecuencia 4.86 o 4.086 Hz, vamos a aumentar, por ejemplo, 3 decibeles. Si consideran que tengamos que aumentarle más, pues simplemente agregamos 6 decibeles adicionales a partir de, vamos a ponerle 4.800. Y Low Shelf, bueno, vamos a quitar este, vamos a convertirlo a Low Shelf, que es exactamente lo mismo, pero a la inversa. Es decir, que a partir de esta banda vamos a disminuir, ah, puse el High Shelf, perdón, Low Shelf, ahora sí. Es decir, no hace un corte exacto, simplemente disminuimos la cantidad de decibeles a partir de esta frecuencia, por ejemplo, a partir de la frecuencia 90 Hz. Pero yo prefiero hacer un corte de graves. También tenemos este icono que es muy importante para hacer una preescucha de nada más esta banda o la banda que estemos seleccionando. Vamos a escuchar. Y también podemos aumentar o disminuir el valor del Quality Mode dejando presionado la tecla Alt de su teclado. Arrastramos ya podemos aumentar o disminuir el valor del Quality Mode. Esta vamos a cambiarla a, al valor por default que es Bell o Campana. Aquí lo que estamos haciendo con la banda 4 y 5 es que estamos aumentando en decibeles estas frecuencias en particular y el ancho de banda prácticamente nada más es que nos concentramos en esta frecuencia y un poco de frecuencias antes y después a partir de la frecuencia seleccionada. En este caso la frecuencia 5, perdón la banda 5 que ronda alrededor de los 828 Hz o podemos escribirlo manualmente, vamos a ponerle 6 decibeles y un quality mode de 6 escuchemos los ecualizadores son muy importante a la hora de hacer una masterización o una previa masterización en este caso la mezcla y bueno vamos a escuchar esta frecuencia la de las percusiones solamente escuchemos Ahora sin ecualizador, con ecualizador. En el próximo video vamos a ver el flanger.